Bien, eh, agradecerles otra vez los que llegaron hasta este punto del coloquio. <risa> Sabemos que es intenso todos estos temas tan uh, pues tan complejos y tan interesantes. ¿no? Eh, pues han sido días muy intensos, yo creo que sí hemos avanzado y hemos profundizado en ciertos aspectos, uh, tomando en cuenta todas las dimensiones, o muchas dimensiones y, y contextos. Eh, y sí, también quería retomar, pues ya se repitió varias veces aquí esta propuesta de qué podemos hacer como sociedad civil frente a estos retos, cómo articular eh, todas estas propuestas, todas estas ideas. Entonces, yo creo que el siguiente paso sería quizás hacer un, eh, pues un análisis ya específico y plan hacer planteamientos concretos, proyectos, ya se comentó este, la mesa anterior y la precedente… Eh, planteamientos ya más concretos de política pública o de proyectos específicos, iniciativas de ley también que habíamos platicado, eh, y que esto se convierta pues ya en, en acciones ya, eh, pues in, digamos in, que esta, el producto de estas reflexiones sirva también para crear estrategias, también a nivel ya de gobierno, eh, y que estén basadas en evidencia. Entonces, tenemos que fortalecer este vínculo, ¿no? O sea, que, que algo se ha avanzado, pero sí tenemos que, que aplicarnos en eso. Eh, entre otros temas, comentarles que los videos de, esta, de este foro van a estar disponibles en la página de la Academia, eh, que el que no sepa es www.axem.org. Eh, para los que quieran también consultar alguna ponencia que no hayan podido ver, ahí va a estar permanentemente eh, y a propósito de esto también compartirles que acaba de salir el segundo libro de la academia titulado Seguridad y Construcción de Ciudadanías Perspectivas Locales y Soluciones Globales aquí lo tenemos, acaba de llegar ayer este, y fue producto del, del coloquio anterior entonces para que vean que sí sí nos vamos a trabajar ya después de esto eh, y esperamos que bueno, este, este coloquio también se traduzca en otra, en otra publicación para que tenga pues, distintos, eh, distintas salidas. Eh, una vez más agradecer al Consejo Directivo la ACSHEM, a los coordinadores y coordinadoras de mesa, a nuestro ponente magistral Rafael Mesa Iturbide <risa> y al equipo organizador de este evento, encabezado por la doctora Connie Sengher Pedrero, la doctora Elisa Lugo Villaseñor y sus amables colaboradores, muchas gracias por todo el trabajo y al equipo de filmación de la UAM, también muchas gracias por todo el trabajo en estos dos días eh, desde luego a todos los asistentes por su participación entonces eh, vamos a proceder entonces a, a la clausura eh, va a ser una clausura más informal eh, clausuramos entonces este segundo coloquio de la Academia de Ciencias Sociales y Humanidades del Estado de Morelos siendo las 2.30 por ahí de la tarde el día 11 de octubre de 2019. Buenas tardes, esperemos verlos pronto en un siguiente evento. Hasta luego.